A la vista de un gráfico semanal del euro dólar... ...podemos darnos cuenta de que la formación en desarrollo... ...se trata de una potencial figura de implicaciones bajistas... ...en cabeza y hombros. Formación que si finalmente se terminara cumpliendo... ...podría llevar la cruce hacia los 1.30-1.31... ...de cara a las próximas semanas meses. Eso sí, aunque no es necesario... ...existe una alta probabilidad... ...de que el subyacente intente rebotar en cualquier momento... ...hacia la zona de resistencia... ...de los 1.35-25-1.35-30... ...dentro del típico movimiento en pullback a la línea clavicular de la formación en cabeza y hombros.